¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con la... Bueno... No me di cuenta, lo tenía que haber grabado eh, Pero claro, tras terminar la, la última quest, el último episodio este hablar al... Se nos habilitó un símbolo de admiración encima de este tío Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dije en el anterior Es utilizar... Hablar con la chica de la fortuna, la, la divina, ¿vale? Entonces nos va a augurar un futuro próximo, por 100 en heal, 5000 heal o un play coin. A no ser que sea de los que te marchas por ahí con el strip pass abierto, eh, el, augur, el play coin te va a ser muy difícil de conseguirlo. Yo en este caso tengo 115, no me importa gastar uno. Y así la chica de la fortuna pues me dirá algo que me va a servir mucho la ganancia de guilds pues va a, se va a elevar a nivel 2 eh, he aceptado la quest después de hablar con la con, con la maga que ella pues hay que venir aquí a main quest y venir a red dragon run vale y la otra la está desmarcada <risa> he intentado hacerla pero no sé qué coño hay que hacer con esa quest entonces vamos a dejarla para más adelante y vamos a, a embarcar a ir en contra del dragón rojo, de las narices, para cargárnoslo. Por lo que he leído va a ser un poco difícil. Y si vieron en la parte de abajo, como que se iluminó una parte en rojo, que es a donde tenemos que ir. Así que vamos a pasar del boom. Vamos a coger primero esto. Bueno, vamos a cargarnos el boom, ¿qué más da? El Sonic Steel. Y el Muslas Ya que en lo que vamos también vamos a cargarnos cositas. Que no pasa nada, hombre. Venga, tú fuera. Uno menos. Corre, hijo mío, corre. Vamos hacia la cueva del dragón. Vamos a hacer un blood weapon. Cuanto más apretemos la... A, más fuerte será, creo. Dios, que se lo carga de una sola. Qué fuerte. Venga. No, no, no. <risa> no. Vamos a entrar en la cuevita esta. Porque el dragón está en esta cueva. ¿Vale? El dragón estaba, creo, que en una zona alta. Pero vamos a cargarnos a estos goblins de aquí. Que nos va a mejorar después la ganancia. De guilds para comprar más cositas. por aquí habrá algo que se pueda coger. Oh. Ni idea. Bueno, vemos ahí el dibujo del dragón en, la, en el mapita de abajo. Vamos a seguirnos cargando goblins. No, más no. ¿Esto qué es? Una esta fuente me hará algo. Uy, no puedo acceder. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a por el goblin. Aquí no pasa nada. Bueno. ¡Saska! ¿Qué, me ibas a atacar? ¿Te jodiste, hijo mío? No, venga, vamos a... Ay, que poco me gusta que para rodar la cámara esté justamente debajo de donde es para moverte tú. Un poco difícil para mí, es súper difícil. Toma. Y yo mientras me voy haciendo más fuerte Ahí está, venga Un last ese Y fuera Estoy pensando cómo, cómo me voy a cargar al, al dragón Eso va a ser La mmm, muerte y destrucción Seguro Ahí Penco, bueno Yo me cargo. Es que carga rapidísimo la... No, no, no, no. ¡No! ¡No! <ríe> al dragón, no! Al goblin, por Dios. Ya me está marcando al dragón. Que no me marques al dragón. Que no me marques al dragón. Márcame al goblin. Tío, tienes el goblin delante. Bueno, no sé qué pasa Que no me marca ya directamente el dragón Porque es el objetivo principal Pero lo goblin que está cerquita No me lo marca No pasa nada Venga No hay más Vamos a ir corriendo Ya nos metemos aquí en la guarida del dragón Chos, qué grandote Toma y ya, ahora sí que voy a ir despacito para que se me cargue la estamina. No, venga, ahí. New New News. Vale. Venga, voy a cargarme a los Goblins primero. Porque es que soy. Mmm, ahora mismo, carne de. <ríe> carne de dragón. ¡Ostras! ¡Me está chicharrando! Esconderme un pisco. Examinar. Bueno. A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Dios! Vale, pues voy a hacer un Blood Weapon. Así curo algo de... De... ¡Corre! ¡Dios! Vale, ya sé lo que tengo que hacer Corre, corre, corre, corre Bien, bloqueado Vale, toma Toma No, mi hijo pues no sé cómo bloquearlo A ver Top form Moons last Joder. Yo no sé cuánta vida le queda al bicharraco, Pero a mí me queda poca ya. <ríe> bueno, lo bloqueé. que es lo que importa? Corre, hijo mío, corre. Que tienes poca estamina. ¡Ay! Toma. Vale, si apretas la B, yo creo que lo. como que lo rehuye. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que da Ataque co con la cola ¡No tengo stamina! ¡Jolines! es casi ni no manera, eh! Voy a usar un Blood Weapon de este ¡Y corre! ¡Corre! Light affinity Tengo... Ah, ah, ah, ah. Afinidad al, a la luz ¡Corre! Bueno, lo bueno de ser caballero Es que... Como que es mucho mejor. ¡Bien! ¡Bien! Lo gané, no sé ni cómo, pero lo gané. Gracias, gracias, gracias. Vamos a recoger lo que sea que haya ganado. Y... Light Affinity. Vamos a hacer un... Lo que sea ahí. Solo por lucirme. Dios mío, qué nervios. O sea, mmm, qué difícil, qué difícil. Es la jodida quest para un caballero. No sé si a lo mejor para un mago como... Puede utilizar agua, pues... Puede ser mucho más sencillo. Pero bueno, hasta aquí el, ca el capítulo de hoy. Vamos a terminar ya la quest de una vez por todas. Y ahí vemos todo toda las ganancias. Perfecto. Pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y nada, nos vemos en la siguiente quest. ¡Adiós!